Eh, ¿Cómo le va? Améndola, bienvenido. Bienvenido a la tarde. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Améndola, eh, ¿cómo, ¿cómo recibe usted esta noticia de que el Piti no, no va a empezar a ser juzgado porque no se encuentra en condiciones? Eh, bueno, no, era algo previsible porque eh, el año pasado cuando... Eh, se comenzó con esto de los estudios que le estaban haciendo, eh, surgía la posibilidad de que eh, eh, no pudiera afrontar por el momento una situación de juicio a partir de eh, eh, un estado psicológico sobreviniente. Está comprobado en la causa que él era imputable. Ajá. Claro. Es decir, él comprendía la criminalidad del acto que realizó. tal cual ok sí con posterioridad con posterioridad ya estando eh, eh, detenido eh, comenzó a, a tener algunos eh, problemas psicológicos y en virtud de diversos estudios que se le han hecho los, incluso eh, el año pasado hubo un a pedido del tribunal eh, número 29 que es el que tiene a su cargo el enjuiciamiento. Eh, hubo una audiencia donde comparecieron, y yo no recuerdo, pero aproximadamente 10 peritos sí. eh, de las distintas partes ¿Y? y se concluyó que no era por el momento eh, eh, posible por aquel momento, no era posible eh, que, que estuviera el señor Álvarez eh, en juicio porque no podía comprender en ese momento lo que lo eh, lo que ocurría. Entonces una persona para estar en juicio, obviamente tiene que estar atento a lo que pasa en el juicio y, y, y poder eh, defenderse. Améndola. Esta, sí, esta situación, eh, eh, el tribunal... Eh, eh, lo sometió a, a un tratamiento, o sea, ordenó que se sea sometido a un tratamiento. Sí. Y eh, se dispuso el juicio que iba a empezar la semana próxima, eh, pero en, obviamente estaba supeditado a un nuevo estudio, a un nuevo análisis, y los médicos de... Acá estamos hablando de los médicos de la Corte. Sí, sí. O sea, sí, no sí, es que sí. es un perito de un ah, parte... No, no, no, está claro. A mí no me queda claro, ¿cuáles fueron ver, las verdaderas razones que motivaron, digamos, semejante barbaridad que fue el asesinato no, de Cristian? Pero, ¿cuál fue el motivo? Porque no, yo no lo tengo claro y eh, la hija tampoco supo explicarlo, ¿no? Mire, eh, yo, eh, por lo que surge del expediente, no hay un motivo claro. Eh, la realidad es que Una no perea. hay un motivo... Una, sí, bueno, pero más allá de que sí, obviamente fue en, sí. en una, en una circun, eh, circunstancia particular, ellos eran conocidos, o sea, eh, no, no, por lo menos eh, nosotros no tenemos hoy por hoy eh, y obviamente eso va a ser motivo del debate, no? Claro. claro. Eh, determinar esa, esa situación, aunque sepan que el delito de homicidio no exige motivo. No, o sea, claro, ¿te claro, mataron claro, o te mataron? Claro, claro menos Una pregunta porque, a ver, la, la sentencia, sea cual fuere es importante para que Jackie pueda también tramitar su duelo. Porque si Peti es... Álvarez nunca llega a comprender eh, justamente la expresión de los demás o la lectura de un escrito, implica que nunca va a haber sentencia, no se lo puede declarar insano, pero con una condena por este hecho, o hay que esperar que se recupere, porque siento que tanto tiempo que ha pasado es un poco injustificado, ¿no? Entiendo que hay tecnicismos, pero ¿cuándo va a tener esta hija la posibilidad no, no, este... de... No, no, mire, te puedo decir lo siguiente, que no es tecnicismo. A ver, ¿por qué? Porque el tribunal ha sido muy riguroso en, este, en esta situación. Es verdad que la defensa ha planteado, la defensa de Álvarez ha planteado eh, con peritos que pertenecen a la defensa la necesidad de, de suspender. Y el tribunal ha sido muy riguroso. De hecho, él eh, estuvo primero con una situación, eh, ya te diría, de casi libertad, porque eh, no tenía ni controles, y a partir del año pasado el tribunal dispuso a, eh, una medida de arresto domiciliario, doctor, dispuso perdón, controles... Eh, perdón, vamos a ir a la parte de adicciones. No hay ningún detox que tarde cinco años para que un paciente se recupere, salvo que tenga una enfermedad de base, de cualidad psiquiátrica, que la doctora puede explicar mejor, por lo cual estaría inhabilitado por más tiempo. Pero ningún paciente con una intoxicación grave tarda cinco años en desintoxicarse. Si no falló todo el sistema. No, pero, no, bueno, pero el tema ¿sabes cuál es que hay él tiene un, un problemas neurológicos producto claro. de la de, droga. A, de la adicción y lo que están lo que están intentando hacer es someterlo sí. a un tratamiento justamente para que él pueda eh, eh, comprender lo que es un juicio oral y estar presente en un juicio no, doctora oral. Doctor eh, parece usted? Obviamente que nosotros somos los primeros interesados. Sí. Doctor le parece, usted el, abogado, bueno, ¿parece sí. usted el abogado de Piti pero... Álvarez. Disculpe que se, se lo diga, pero suena eso. Son todas no, razones no, y no razones parezco. por no, las no. cuales. Lo que pasa es que. Lo... Disculpeme, ¿eh? Hay que entender, lo que hay que No, no está bien. Lo que hay que entender es que. Eh, nadie puede obligar a alguien a estar en juicio si no, si no está... Por eso digo, eh, esto no es una cuestión que se nos supone a nosotros, es una cuestión que emerge de lo de la pericia oficial eh, de pero los doctor, peritos de la Corte, doc, no de doc, el, de parte. Doctora Méndola, el, el, el, no hay diagnóstico sobre lo que le pasa. Lo que hay es una descripción de síntomas... Dijo que no hay diagnóstico? ¿Quién, ¿Quién yo soy la doctora no, Celia Antonini. No, no? Sí. por lo menos lo que leímos acá sí, doctora, no hay... ¿Hay? Hay un ¿Hay cuadro depresivo, dice. No, no hay diagnóstico. Hay, hay lo que pasa es que hay muchos informes. No sé cuál habrá visto usted. Ah, ok, hay bueno, un... el, el, el que yo vi no es, no, no tiene diagnóstico. Ah, bueno, no, por si. Sí, sí, qué diagnóstico, diagnóstico tiene doctor? ¿Hay diagnóstico? Y de hecho, lo que, los peritos de la corte lo que han, lo que han pedido, que eso es lo que nos ha dado traslado ahora el tribunal. Los peritos de la corte han pedido que se lo cambie del lugar donde él estaba haciendo el tratamiento, porque evidentemente no el tratamiento al que lo están sometiendo es muy laxo y no no, no cumple los requisitos mínimos que los peritos sí, de la corte. Claro, ¿Y ¿Cuál no? es el diagnóstico? que Por favor, en cinco años ya debería estar recuperado bien, Piti pero Álvarez. Es, piti si avanza. de verdad, si de verdad no le pasara nada. De falopa, ni cosa, ni nada. Cinco años pasaron. Esta gente está esperando hace cinco años también un poco de justicia. Eh, Dios ¿cuál mío, es el qué locura. doctor? ¿Qué ¿Tiene un trastorno neurológico cuál? O sea, hay un diagnóstico, sí. tiene un trastorno sí, neurológico lo, provocado lo, lo por, tendría, por el consumo de sustancias. Por el consumo de superpacientes sí, exacto. Bien, sí, pero es bastante inteligente. Lo, te, lo tendría que leer de término okay, bien. neurológico, ¿no? Que también, Ahora, bien, claro, yo, no, yo le quiero, quiero preguntar a Jackie. Eso. Eh, más allá de que esto lo que Mire. hace es, es... Sí, doctor. Eh, eh, los peritos de la Corte dicen, por el momento eh, no está en condiciones de sí. estar en proceso. Está bien, está, está clarísimo. A... Eh, lo, lo, más parecido, bueno. lo más parecido a inimputable. Claro. Sí. Lo más parecido a inimputable. Claro. Le... Bueno, es que puede llegar a... No a, no a declararse inimputable, pero él... Si él no se recupera, claro. no quiere decir que va a ir a, a estar en libertad. No, Obviamente no, no. vamos a pedir una medida de restricción y quedará eh, en algún lugar alojado eh, casi indefinidamente. Preso, casi preso.